Yanina Torre, contundente sobre el hijo de Federica País, es chorro y una basura. La panelista se refirió a la detención de Dante Casermeiro y no tuvo piedad en criticar el descargo de la conductora. Lee más, en la nota. Luego del fuerte descargo de Federica Pais en su ciclo radial sobre la detención de su hijo, Dante Casermeiro, Janina Latorre la criticó sin piedad. Él es un motochorro. No puede hablar de macana. Habla con una liviandad que me asusta. El chico es chorro, expresó en Los Ángeles de la mañana. En el momento del robo, Dante estaba acompañado de Octavio Laje, hijo de un diplomático. Ambos se encuentran acusados de robar en Olivos bajo la modalidad de motochorro. Durante su relato, Federica pidió prudencia a los medios de comunicación y aseguró que la información que se brinda al respecto no es lo que en realidad sucedió. Federica habla de Saña, de que las cosas no son como se cuentan, quiere maquillar el tema. Acá lo que importa es que son dos basuras que se suben a una moto a chorear gente. Y cuando los agarraron tenían las pertenencias de las personas y de los negocios, opinó Janina, súper furiosa por las palabras de la conductora. Me importan tres pitos que sea el hijo de ella. Y en el patrullero se reían. Esa imagen es muy provocadora, concluyó. Yanina Latorre, contundente sobre el hijo de Federica Pais, es chorro y una basura.